¿Se sintió un poco ninguneado hoy por el gobernador Suárez? Estoy acostumbrado. <risa> no. Fuerte. Está bien. Es parte de un proceso raro, porque no había actuado así anteriormente, pero en definitiva... ¿No había actuado así anteriormente? A él. No, no, cuando ido a San Rafael me ha visitado en algunas otras oportunidades, pero bueno, se, se ofendió el gobernador porque le hice un planteo de seguridad concreto, y evidentemente, después me escribió cuando se iba yendo y nos mensajeamos, pero bueno, no me quiso invitar a los altos Está bien, en parte, él es dueño de hacer lo que, lo que quiera en ese sentido. ¿Le puso por qué no lo había invitado? No, no, para nada. Me, me avisó que había estado en San Rafael y que se iba, pero bueno. Pero usted ya sabía que no Ya lo había visto por los medios. Sí. Claro. sí, me llegó por los medios en la mañana que llegaba. Me llegó antes que llegaba, por sí, supuesto, claro. pero bueno, está bien. Bueno, pero imagino que después de todo lo que pasó con seguridad intercambiaron algún mensaje o no. No, no, en absoluto. ¿Tampoco? Solamente en, en, en mi choque con el ministro recibí uh -huh. luego eh, por los medios una crítica del gobernador. Claro, que, creo que, que, que el frente... gobernador lo que dijo fue que, no, que como intendente era uno de los, de los pocos que no se involucraba con el tema de seguridad. Uh -huh. Él lo plantea porque yo me he negado sistemáticamente en el tema de los preventores. ...y me han negado a nombrar preventores municipales... ...creo que en realidad no, no sirve esa medida. ¿No sirven los preventores que tienen todos los municipios? Casi. Para nada. Yo lo he hablado, lo he conversado con intendentes opositores nuestros... ...de otros municipios... ...y en definitiva uno está agregando teóricamente... a ...un señor vestido de policía que no es policía... ...que no porta armas, que no puede ponerse en los, en los lugares más, más complejos... Y, y se dedica a generar multas de tránsito que tiene que ver con sostener una estructura de ciento y pico, porque por la dimensión que tiene San Rafael tendría que nombrar más de 100 personas con juzgados viales y un montón de situaciones y que luego hay que hacer multas para recaudar, o sea que la multa se transforma en una necesidad recaudatoria para pagar sueldos, no en una eh, situación de que la multa sea para mejorar la conducta vial. Pero entonces ni... ¿Sí? En realidad, yo entiendo que el proceso, si tenemos que armar una policía municipal, tiene que ser una, una policía municipal que sirva. Ahora, mire, si la multa está, es porque la infracción estuvo, con lo cual está bien puesta, y un preventor por ahí es un sí, disfrazado perfecto. de policía, como dice usted, pero puede disuadir. Si yo estoy a punto de cometer un delito y veo a un preventor, y lo más probable es que lo cometa Yo tres le puedo demostrar más allá. que eso no ocurre. Y le puedo demostrar con pruebas que eso no ocurre. No Porque los preventores están en las zonas urbanas iluminadas, donde no corren riesgo. ¿No vas a poner un preventor vestido de policía en una zona de riesgo? No. Porque hoy, vos podés ver las situaciones. Hoy nos hirieron, en esta semana, ayer creo que nos hirieron dos policías que van armados, imagínate lo que puede pasar con los preventores. ¿Dónde fue eso? En San Rafael. pero en, ¿En alguna zona que se pueda puntualizar? En el distrito de Las Paredes, que no es un distrito muy complejo, pero llegaron a una situación donde había una riña, eran policías y fueron eh, heridos eh, y siendo policías. O sea, yo creo eh, eh, que duplicar acciones presupuestarias desde el municipio y desde la provincia es un gran error. Si bien tenemos que tener claro que cuando uno va a armar una estructura eh, no debe ser en función de sacarle más plata a los contribuyentes, sino en definitiva de que sirva para tal tarea. Si tenemos que armar juzgados viales, eh, hay que armar los juzgados viales y hay que reemplazarlos por los juzgados actuales. Tiene que ir con, con, con el planteo presupuestario, acompañando el planteo presupuestario. Si no, en realidad es una cosmética que parece que estamos cuidando a la gente y no la cuidamos. Ahora, Intendente, usted ha sido bastante crítico eh, puntualmente con el área de seguridad. Creo que, que la respuesta es justamente la que salió a dar el gobernador justamente porque usted había planteado esto, ¿no? De una crítica al ministro Lebrino diciendo que había ido tres veces en tres años a, a San Rafael. Y marcando una anécdota que por lo menos a nosotros nos llamó muchísimo la atención y es que se conforma o se, se dota de un personal para cuidar o para este, custodiar un helicóptero que fue a San Rafael y estuvo muy pocos días y ahora no existe. O sea, hay una dotación policial para cuidar a un, a un helicóptero o custodiar un helicóptero que no existe. Es así. Hay cinco policías que cuidan un área aeronáutica de San Rafael que no existe. se, vi, eh, se, vi, no, hay no, se vino documentado hay, hay, cinco, no hay cinco policías hoy en un área custodiando un helicóptero que no está. Existe un ver, cuerpo de la aviación... Policial de la delegación sur, que no está. Yo de digo sur. Eh, que, que no estaba un helicóptero que se llevó a San Rafael uh -huh. y que tenía que haber, por supuesto, dotación, pero la dotación está la gente, pero el helicóptero no está. O sea, Son cinco policías. Son cinco policías. Y, y mi, discusión, mi discusión que tiene que ver uh -huh. con, con el ministro no es una discusión que la invento yo, que la planteo yo porque la invento, es porque la recibo, porque la recibo en la gente, entonces tenemos que contestarle. Esta es el es la comisaría 62 de ver, si lo cuadro un poquito nacional. Está es la comisaría. Más, está. Ese tráiler es la comisaría 62 de cuadro nacional. El municipio ha puesto materiales hace más de cuatro años. Los materiales no sabemos dónde están para que se construya la comisaría 62. Igual que pusimos todos los materiales para construir la comisaría. De, de Cuadro Venegas o sea, el municipio puso eh, el material al ministerio y por, el ministerio no lo bueno, usó y por supuesto, no y lo no usaba. O sea, entonces digo, hay discusiones que me culpan de que no pueden comprar autos pero eh, me culpa de que no pueden comprar autos pero yo no estoy pidiendo la solución que me lleven más autos digo eh, la discusión es sentarse con los vecinos a resolver y ayudar a resolver los problemas pero si no tenemos diálogo y no hablamos la situación no se puede resolver. Uh -huh. Ustedes no me van a ver a mí todo el tiempo en conflictos eh, políticos. Si yo le hago un, un, una queja al ministro es porque la estoy recibiendo de, lo, de, de mis vecinos. Y, y los vecinos piden que el intendente se manifieste, que lo plantee. Eh, es eh, claro que eh, usted dice que el ministro no viene a buscarlo para dialogar. ¿Usted lo ha buscado a Lebrino Sí, para... por supuesto, en su momento lo busqué. La última vez que yo me encontré con Lebrino fue, desgraciadamente, en la muerte de un policía cumpliendo su deber... Lebrino dijo que yo critiqué a la policía, yo no critico a la policía, la policía hace lo que puede, pero le faltan herramientas. Entonces, ¿Y a las reuniones que... con los vecinos, ¿a quién mandan? Mandan a los comisarios. Los comisarios realmente no, no tienen herramientas, pareciera que aquel comisario que da malas uh -huh. noticias no, no es bien tratado por este ministerio. Claro. Desde la última polémica que fue hace un mes, quizás menos, ¿cambió algo? ¿Mejoró la presencia policial? La presencia sobre la todo en Real del Padre, sobre que todo era en el esa distrito... zona de distritos alejados. Mejoró la presencia policial, siguieron habiendo asaltos, inclusive asaltos a mano armada, que en realidad el padre no había. Evidentemente yo siempre he buscado el diálogo, pero en definitiva si se enojan por una manifestación mía, la manifestación se da en un marco de depresión de nuestros habitantes y yo tengo que manifestar lo que veo y lo que, y lo que siento y lo que me hacen sentir nuestros habitantes. Y el bueno, gobernador no, no se tiene que enojar por eso. Yo estaba en una discusión con el ministro y salió el gobernador claro, a, bueno, pero no me es... parece insólito, pero en definitiva yo creo que eso le puede haber producido la molestia al gobernador de que, no, de que no me invitara a los eventos, invitó al intendente de Alvear a eventos que hizo en San Rafael, pero está bien, es parte de, de, de, del estilo del gobernador y yo en eso no lo voy a criticar, porque me invito, porque no me invito yo no mejor lo voy a criticar. No, no piensa usted que desde el gobierno están leyendo que probablemente usted quiera ser candidato el año que viene y por lo tanto lo suben a un rin? Yo espero que no, yo espero que no. ¿No hace una lectura política de eso, de que el gobernador haya salido a, a responderle? Digo, cuando era una disputa, entro, en todo caso, entre usted y el ministro Beberino. Digo, el hecho de que sí. el gobernador haya salido a responderle, ¿no hace una lectura política de eso? Creo que no, creo que el gobernador se molesta cuando le planteamos cosas que, que realmente pasan en, en su gobierno y, y creo que tenemos el derecho... De, de poder hacerlo, de poder hacer planteos concretos al respecto. Eh, usted hacía referencia recién a que el gobierno le echa la culpa al gobierno nacional, al kirchnerismo, de la falta de insumos. Por ejemplo, le respondían, ustedes piden seguridad, pero por culpa de lo que pasa en Buenos Aires no podemos traer o, o no podemos licitar vehículos policiales. ¿no? Le, la pregunta atada a eso es... ¿Hay para usted una culpa, alguna defección del gobierno nacional que sí repercuta en la falta de seguridad en San Rafael o no hay ninguna? Cuando yo no puedo comprar un camión. Yo cuando voy a comprar camiones, primero pregunto qué hay en el mercado. Entonces hago una licitación adaptada a lo que hay. Uh -huh. Si no hay camiones en el mercado, no, no hago una licitación de, cien, de, de 50 camiones, una licitación de 2, de 3, de 4 y voy comprando. Pero, pero si... Ahora, yo acusar a, al gobierno nacional o al gobierno provincial de no poder levantar la basura, la, la, la basura la tengo que levantar igual. Uh -huh. Tenga camiones no tengo camiones, si no tengo, los tengo que contratar. Y tengo que buscar la manera de hacer una licitación que se ajuste a lo que hay en el mercado. Por supuesto que hoy hay de todo tipo, hay situaciones de que no ingresan respuestos también hay situaciones en que, en que eh, quienes venden los camiones no quieren esperar un a sistema del Estado a que el Estado termine pagando tarde, entonces hay que armar licitaciones adaptadas al momento. claro porque Nosotros bueno, el Estado paga más tarde que lo normal, pagar y cuando tiene 45, que 60 Claro, cuando la concesionaria tiene que reponer el camión no lo puede reponer por los días que tarda, entonces hay que preparar las licitaciones de acuerdo a, a, al momento, de Pero acuerdo a, mí, a la época. Usted ese mismo día dijo que en Bahía Blanca, por ejemplo, hacían licitaciones y podían meter 500 o 50 patrulleros. Entonces, en Chubut compraron, en Chubut. y en otros lugares compraron. ¿Hay o no hay camiones en el mercado? Porque por un lado dicen, si se quiere se puede, y por el otro dice si no hay camiones no hagas la licitación. No, adaptar la licitación en base al mercado. preparar una licitación en que pagues mucho más rápido. Por supuesto que hay un problema de corrimiento de precios. Nos pasa a nosotros con los materiales eléctricos, nos pasa con los materiales de construcción. Entonces buscamos un sistema de compra-pasaje. ¿Y es culpa del gobierno nacional, como marcan acá? No, creo que es culpa de no adaptar el gobierno provincial a una gestión que, que se adapte a la realidad del momento. Digo, el gobierno nacional tendrá eh, su responsabilidad. Ahora, echarle la culpa de que no puedo comprar vehículos al gobierno nacional, me parece una locura. Resolvela. Y, pero en a llegar al poder ejemplo, para decir que sí. no se puede no es una lógica. Digo, no es una lógica ¿Usted cree que, que, concreta. Que, haya, que siempre hay Ay, alternativas siempre para poder? Siempre hay alternativas en las que se puede. Pero digamos, por ejemplo, en, en materia de obra pública, que hay empresas acá que se quejan también de lo mismo que usted decía recién. Pagan a 60 días, yo no voy a presentarme una licitación porque no me conviene. Así pero pasa. ahí, en ese mundillo de la construcción... La brecha del dólar, el dólar irreal a 140 pesos, ahí, la falta de insumos que entran, eso sí es culpa de eso, la gestión económica eso, nacional. Por eso en las licitaciones existe un ítem que se llama acopio, donde vos adelantás el dinero para comprar los materiales. Uh -huh. sí. Entonces se ha adaptado el sistema a momentos como este y existe la posibilidad del acopio... ...del gasto de financiamiento que vos ponés en la licitación... ...tenés que adaptar los pliegos... Ahora, ...se me viene hablando... a la cabeza, perdón, el, el ejemplo del gasoducto... ...digo, ustedes tomaron esa licitación como, como comuna... ...y compraron, por gestión de usted, los caños antes de, de empezar la obra... ...claro, cuando nosotros nos metemos en una obra que no habíamos hecho nunca... ...un gasoducto importante de 53 kilómetros... Eh, ...lo primero que evaluamos era... ...mientras preparamos la licitación, compremos los caños... Y nos metimos en la compra de los caños, en una licitación durísima que pudimos sacar con compra directa del municipio a la empresa Techin, a la empresa Siderca. Uh -huh. eh, y compramos los tubos para no tener el corrimiento de precio porque nos aumentaba el nivel de riesgo eh, en lo que hoy se determina redeterminaciones y nos podía poner en riesgo las cuentas de la, de, de, de la comuna. Entonces por eso establecimos comprar los caños nosotros y licitar solamente la mano de obra. Así todo, también hubo un adelanto de financiamiento para esa obra. Uh -huh. provimos los caños y le dimos un adelanto de financiamiento para poder comprar las plantas. Entonces, la discusión en las redeterminaciones que vienen es solamente por eh, mano de obra. Hablando de adaptaciones, lo que sí ha hecho el gobernador en el último tiempo es decidir que, la plata, que parte de la plata de Portasuelos del Viento... Va a ir una obra que hacen Rafael, la, la va a beneficiar mucho, sobre todo en lo que, imagino yo, tiene que ver con la contratación directa de, de personal. O sea, es una obra que va a movilizar mucha gente que va a estar trabajando. ¿Cómo tomó esa decisión? No, es una decisión acertada. Lo que pasa es que en la justificación que plantea eh, el gobernador de decir, esta obra, eh, vamos a hacer esta obra porque la otra no nos la aprueba el gobierno nacional, que realmente creo que es una falacia. Está claro aquí, escuché que ustedes le preguntaron a Flor por el tema de cuándo murió Laura Portezuelo. En los hechos está claro. Después del laudo de Mauricio Macri que dice que Mendoza debe presentar el estudio de impacto ambiental de toda la cuenca y la debe presentar en el marco del Consejo de Gobierno del COIRCO, después de ese laudo que ejecutó Mauricio Macri... El exgobernador Cornejo, junto con Mauricio Macri, modificaron el acuerdo de que sería una obra hidroeléctrica y no sería la obra hidroeléctrica Portezuelo. Cuando se modificó el acuerdo de partes, ese día murió Portezuelo. Perdón, perdón, perdón vamos por partes. Se murió porque Macri y Cornejo plantearon hacer el análisis de toda la cuenca, que es lo que no se ha hecho. No, por eso no, murió. no, no, no, no, no. Ante el pedido de laudo de La Pampa, sí. Macri laudó. Sí, claro. Para que Macri laudara, tuvo un dictamen en ese momento de Bergman, uh -huh. que estaba en Medio Ambiente, y sí. tuvo una serie de dictámenes. Y de las dos universidades. El laudo de Macri no fue en acuerdo con Cornejo, claramente. Fue un laudo de Macri que dijo no, no, claramente claro. que, ¿Que se había que un presentar impacto ambiental. impacto ambiental de toda claro, la claro. En el convenio, dice eso. sí Y en el, en el convenio no. Sí, sí, sí. El, el convenio está, está también estipulado. Lo, eh, dice eh, no. eh, cómo hay que hacer el estudio de impacto ambiental y cuáles son las obras que se pueden hacer con esos 1023 millones. Exactamente. El convenio decía claramente que era para construir Portezuelo. Uh -huh. Después de que Macri laudara, uh -huh. se modificó el convenio y se sacó la palabra Portezuelo del viento. Porque la verdad es que no querían hacer Portezuelo. ¿eso es lo que piensan? Evidentemente sabían que se trababa Portezuelo porque perdimos dos socios clave. Eso nos ocurrió después. Durante el gobierno de Suárez, nosotros perdemos dos socios claves en Portezuelo, que eran Neuquén y Río Negro, uh -huh. que jugaban en forma conjunta con nosotros. Pero como nosotros somos muy vivos y presentamos un estudio de impacto ambiental solamente del área hasta Casa de Piedra, uh -huh. o sea, del área de Mendoza hasta el dique de Neuquén de Casa de Piedra, uh -huh. perdimos la sociedad con Neuquén y Río Negro, que nos dieron la espalda y nos votaron en contra y nos pidieron el desarchivo uh -huh. que se había presentado de ese acuerdo y nos negaron eh, el pedido de... de de, ...de que el estudio de impacto ambiental fuera solamente en, la, en el área de Mendoza. Ahora, si se sabía aquella exigencia de Mac, del laudo de Macri, ¿por qué dejaron llegar hasta la licitación? Porque eso, ¿Por no lo sabía. ¿No lo sabía? Evidentemente no lo ¿Quién, sabía, ¿quién porque ¿quién si no, su... no hubiera avanzado una licitación, eh, que evidentemente no lo sabía. Yo tengo que pensar que no lo sabía. ¿Pero, hay responsables? Pero había un laudo de Macri. ¿Cómo piensan ahora que el laudo de Alberto Fernández va a modificar... Algo que ya se laudó, que uh -huh. fue el laudo de Mauricio Llamate. Macri. ¿Quién ve como responsable en esa desinformación del gobernador? No, yo no estoy para juzgar uh -huh. responsabilidades. Yo estoy para decir claramente lo que está escrito en el marco de las actas del COIRCO. Y de lo, lo que está escrito en el laudo que, que planteó Macri en su momento. Y que Usted dice, dice que al abrir, al abrir esa, ese, ese artículo a otras obras hídricas ya estaban dando por sentado que Portesuelo no iba a avanzar. Que Portesuelo no iba a avanzar Ajá. y porque habíamos perdido nuestra sociedad tanto con, con Río Negro como con Neuquén. Sí, Estamos claro. solos, quedamos absolutamente solos. Bueno, se lo acusa al, al gobierno, al, al actual gobierno provincial de no buscar acuerdos. De hecho, recién lo decía Flor con el tema de la Corte. ¿Usted qué piensa con el tema de la modificación de la Suprema Corte? Creo que es un paso más para el manejo concreto de la justicia. Hablan de forum shopping. Yo lo que creo que quieren cambiar la dirección de donde se ejecuta algún... Si existiera un forum shopping, creo que lo que están haciendo es cambiando la dirección a dónde ejecutarlo. Porque lo que se fija con esto... Es un dominio concreto del manejo de la corte, teniendo en cuenta que encima hay, eh, deja abierta una arbitrariedad en lo que se define de cuándo se vota en plenario y cuándo no se vota en plenario. Y la verdad que lo que se necesita en este sentido es letras muy claras y muy concretas, donde se llama plenario y no, y dónde no se llama y no, donde les duela algo al gobierno poder ejecutar plenario donde tienen el dominio absoluto. Y yo pero... Prefiero dejar en, en, en palabras de los que realmente conocen bien el funcionamiento de la justicia. Creo que, que Melmacher lo ha manifestado con mucha claridad y Pérez Walde también lo ha manifestado con mucha claridad. Por un lado la necesidad de sostener cámaras que tengan especialización eh, y por el otro Ahora... lado... Eh, eh, la necesidad de que no haya arbitrariedad cuando se llama un plenario y cuando no se llama. Uh -huh. eh, en concreto, entiendo que no sería un forum shopping porque no se podría elegir. Siempre se iría a un sorteo de la causa <coughs> que Pero entra. cuando es arbitrario el plenario, cuando hay una causa que te molesta, llamas a plenario uh -huh. y tenés voto automático. Bien, entonces no sería forum shopping, no sería una elección de Cambias el lugar de forum shopping porque realmente se sabe... Que desde el gobierno hoy hay un control de la corte en el número del plenario. Y respecto al segundo argumento de la especialización, hay quienes dicen que esa especialización en realidad es de palabra porque los que escriben los fallos, o mejor dicho, los que trabajan para los fallos y, y las sentencias pormenorizadas son los relatores. Pero los que ponen la firma son los jueces y generan jurisprudencia. Uh -huh. pero entonces, y después, todas las cámaras, todas entonces, las cámaras eh, de abajo, conmigo, que todas, de las cámaras, todas las cámaras abajo terminan definiendo en función, porque las cámaras no quieren recibir un bochazo en la corte sí. y generan un, un método de, de, de, de, de, la, de la política jurídica que, que se modifica en función de lo que decide la corte si la ningún camarista quiere tener un, un palazo en la corte usted yo, dijo recién, ponen la firma y generan jurisprudencia si la sustancia del fallo es solamente el ganchito que ponen, entonces no hay ningún tipo de especialización no, bueno, eso, eso va en, en, en el talento que tenga cada juez, la vocación que tenga cada juez por estudiar cada uno de los fallos yo no creo que los jueces solamente firmen. Yo no creo que los relatores escriban solos, sin modificaciones ni correcciones de los jueces. Emir, lo llevo un poquito al plano electoral, porque no podemos desaprovecharlo teniendo acá. Digo, eh, en algún momento usted salió a decir que al gobierno no le interesaba el sur, como que no le importaba demasiado la zona sur de los tres departamentos. Y uno lo que ve es que en el último tiempo, si se pone a ver, hoy el gobernador fue a inaugurar un. Después de 333 3, días. Y lo, lo anotaron. <risa> vi, que, vi que lo habían extrañado mucho porque lo Y porque, desde justamente, la comuna nos, masaron, nos pasaron el dato. 333 días se cumplieron hoy de que el gobernador Rodolfo Suárez no iba a San Rafael. Pero digo. Contando esto, ¿no? Que hoy fue hacer esta inauguración, que anunció la licitación del acueducto eh, Montecomán La Orqueta, que anunció también, como decía recién eh, Agustina, que va a ser el Vaquiano con parte de Portezuelo del Viento. ¿No están leyendo que quieren de alguna manera el gobierno o el radicalismo o Cambia Mendoza seducir a ese sur que en parte les es adverso, ojalá. justamente teniéndolo a ustedes en el gobierno de San Rafael? Ojalá, ojalá sea así, Dios quiera que sea así que quieran seducir al electorado del sur porque hasta ahora con lo del Gran Mendoza por ahí les alcanza pero eh, hasta ahora no que no se está... busque el planteo de que Mendoza se federalice real es muy importante uh -huh. hasta ¿Cuánto ahora no puede les ha soportar ¿es el usted? Gran Mendoza de recibir eh, migrantes que vienen desde la provincia a vivir al Gran Mendoza? ¿Podemos seguir sufriendo esa elefantiasis que va creciendo en la provincia? ¿Mejora la calidad de vida de Gran Mendoza? ¿Que siga creciendo la población del, del Gran Mendoza? Es necesario distribuir recursos, es necesario que la provincia se federalice para que los habitantes adquieran muy buena calidad de vida y no quieran venir a vivir a las grandes ciudades. Es muy importante para el crecimiento sano y para la calidad de vida de todos los mendocinos. ¿Entre cuántas personas está su sucesor para el año que viene? Uy, son... Son muchos. Tenemos un equipo muy consolidado, mire. ¿Pero muchos cuantos Cuatro, o cinco, que están en condiciones de ser intendente. Upa, va, va a tener que elegir entre tres dentro de un ratito. Espero que ya le no estoy adelantando demasiado a usted. Entre tres tengo que elegir. Uh -huh. ah, no, hemos no, no, no, el yo te voy a elegir el cuarto. Uh -huh. <risa> eh, está entre cinco. ¿Y una es una mujer? Sí, una es una mujer. Uh -huh. eh, y, y hay... La verdad que, en definitiva, me tocó. Pasaron un mal momento Y tuve que estar ausente mucho tiempo El municipio Y lo que demostró el equipo de trabajo Que está consolidado Que llevó adelante Todos los frentes de, de políticas públicas Que estamos llevando Se llevaron adelante eh, a la perfección Vamos a jugar un poco con Emil Félix eh, ¿Tiene algo que ver con pesca puede ser? Sí, claro a Agustina, Porque también, a a Pablo. Claro, también estuvimos consultando Cuáles son las actividades que le gustan al intendente Por fuera sí. de la intendencia Nos dijeron la pesca puede ser Sí, puede ser. Bien, muy bien. También buena. me dijeron que lo, que lo están dejando pescar poco, ¿No? eh, porque lo están cuidando el claro. intendente, entonces olvidate, bueno. Nunca más, voy a ir a pescar. No, no bueno, alguna vez. Fue... Qué fuerte si decían, no, la verdad que no he pescado en mi vida. No, no, no, no sí si si he, he pescado. Eh, eh, a ver, he ido, uno va construyendo, no era mi fuerte pescar, pero con tal de generar actividades que me den bola a mis hijos. Claro, Ajá. fue buscando. Uno empieza caminos. a generarse y te empezaba a pescar porque a uno de ellos le gustaba la pesca, al otro le gustaba otra cosa, y bueno, que uh -huh. en, en, en la posibilidad de, de lograr actividades con ellos claro. es que me metí en la pesca y me gustó. Bueno, entonces vamos a ir a la pesca. A ver, me gusta el. el folclore de la pesca bien. no interna. importa, no, no, tampoco bien. le vamos Pescano, a preguntar cosas tan específicas pero bien. me gusta porque que el mate, que una picadita ah, está buenísimo ¿el lago de río de de, de, de, de las dos está bien. Bueno, <risa> va, vamos a, no, a probar Pablo le pregunta del lago de río pero creemos que está queriendo gametear el juego así que <risa> conteste si del lago de río no. rápidamente por favor no, puede ser de, de río. Bien, bien. Y bien. ahora vamos. sí vamos a ir a jugar. Ahora Porque sí. Dice... Bueno, tenemos, nos hemos imaginado un escenario de aguas tranquilas igual. Acá no hay demasiado embrollo dentro de la comuna, pero tiene que ir a la pesca de su candidato a intendente. Y sí. tenemos tres opciones. Sí. A ver si están dentro de las cuatro o cinco que mencionaba usted o que estaba pensando usted hace un ratito. Lo pusimos a Pedro Serra, a Omar Félix, su hermano, o Liliana Paponet. Tiene que elegir uno. Tiene, claro, que, tiene que pescar No, uno. no, yo pesco con red en río. <risa> bueno, guarda con eso porque va a pescar yo pesco diverso. con red en río. No, no, no. Entonces se le no, escapan aparte, por el red. se les aparte, aparte, aparte, ahí faltan pescados importantes. Bueno, por por ejemplo, porque usted dijo cuatro o cinco, ¿quiénes faltan? Y falta Mauricio Sat, falta Cristina Dadal, falta Paulo Campi. Bien, o sea que son seis, no cinco. Y ya tenés seis. Suma. A ver, a ver, pensando que en realidad esos tres que nosotros pusimos. Son Está Germán Gómez también, presidente aquí del bloque de diputados. Mirá cómo, o sea, cómo, cómo lo puso, tenemos, lo tenemos lo puso en escena. Tenemos ¿eh? sí. jugadores. Tenemos muchos jugadores. Lo puso en escena. Me vamos, me a, vamos a una pesca que, no, que puede ser un poquito más dificultosa. Una pesca en aguas turbulentas. ¿Sí? Eh, a la pesca del candidato a gobernador. En esta pesca, en esta, en este río que puede ser un poco más torrentoso, ¿a quién elige o con, hacia dónde dirige la caña de pescar? Ya lo he manifestado. ¿Zagasti, Riggi o Ya lo, ya oh, lo he muchas veces. Lo dijo acá incluso. Ya bueno, pero acá. puede cambiar de opinión en el Creo medio. Creo que Roberto tipo, tiene una experiencia que entiende lo productivo, que entiende, eh, que, que entiende muy bien la gestión pública y me parece un tipo muy indicado. ¿Y pero... tiene el respaldo del partido? Más allá de su elección, digo. Sí. Le pregunto, no sé. No, no sé, no lo sé. Yo no puedo jugar que si sí, lo tiene el respaldo a, del partido. Tendría, si Roberto quisiera ser, tendría mi respaldo. Uh -huh. Ajá. ¿Y la fórmula Félix Río, río y Félix es descabellada? Yo les, yo les, digo algo. ¿Qué me parece, no? Porque escuchaba la entrevista anterior. Lo eh, va a retar, Félix, eh, atención. Yo, yo creo que. Dígame, que eh, a la gente, la gente no le importa quién va a ser digo, yo veo que tenemos años como el año pasado fue un año electoral, y el año que viene un año electoral de locos en algunos lugares va a haber hasta seis elecciones sí. Sí, posiblemente sí, claro, ¿no? pueda haber siete sí, siete, claro, siete. con paso incluida entonces yo pienso en los mendocinos y los mendocinos me los imagino diciendo, esto cuando no están de, de, de, de, con ganas electorales, cuando no, no, no están de campaña cuando no están de campaña, cuando elaboran o sea, a mí me da esa, esa culpa muy grande de decir, año que no electoral, que la interpelación de qué estás haciendo hoy, de qué es tu gestión, de qué estás trabajando, pero uh -huh. si los años que no son electorales los hacemos electorales, uh -huh. los mendocinos nos van a meter un boleo. Bueno, pero ustedes corren con, con cierta eh, delantera, digo, ustedes como intendentes porque pueden mostrar uh -huh. gestión. ¿Por ahí se lo pueden criticar más a un legislador? O... Por, por supuesto, pero los legisladores tienen cosas para mostrar también. Yo creo que pero la aparte, legislatura no es que trabaja, que se trabaja. ¿Eh? Emir, no es mentira que se trabaja pensando en el año que viene. Si fuera eh, mentira, no, nadie está pensando en el año que viene, ok. Pero la verdad es que si están trabajando, traccionando, hablando, armando... Pero fíjate que no hay actos ni movilizaciones ni bueno, Cada uno sí va sacando cuentas y sus posibilidades uh -huh. dentro de todo, pero... pero la verdad, en el caso mío, que la gestión me lleva tanto tiempo, me lleva tanto tiempo en serio, que ¿okay? sí. eh, eh, hoy está muy complicado el panorama y hay que estar en todos lados. Eh, lo que ocurre es que en los momentos electorales el diálogo pierde calidad. Entonces hay que tratar de llevar los tiempos electorales uh -huh. lo más al fondo posible, porque sí. los acuerdos todo pierde calidad en los momentos electorales porque todo se lo ve con la intencionalidad de conseguir votos y no de resolver los problemas que tenemos que resolver. Correcto. Y a mí eso me preocupa. Pablo. Bueno, vamos a saltear una para acortar tiempos y acortar el camino. En un mar lleno de pirañas, usted salva pescando, ¿no? Le bajo la misma idea y el mismo concepto. Mar de... Bien, mar lleno de pirañas. Un mar lleno de pirañas, que pero. Que no significa que. Esto local, no, primero que quiero discutir pirana. que en el mar no hay pirañas. No, lo discutimos. Lo discutimos <risa> Están en los ríos las pirañas. Y Pablo, sí. Pablo Gerardi, esa Cuando estábamos en la previa, quiero salvar a Pablo Gerardi, que dijo, che, sí. en el mar no hay pirañas. Bueno, pero es una figura literal. Yo no estaba, yo no sabía. <risa> es una figura literal. Es una figura. Justo aparecen pirañas en el mar. Una ilíada nueva. Si hay uno del equipo que lo sabía, era Gerardi. Lo quiero salvar. En ese mar complicado, usted tiene que salvar una figura de estas cinco. Fíjese. Ah, no, es, es la próxima, es la, justamente no, la, esta, o... es, esta es, es, es esta. esta, es esta. Cornejo, Bullrich, Macri, Rodríguez Larreta o Javier Milei. ¿A quién salva? Así, me puedo tirar yo al río. No. <risa> sí, claro, no, ¿por no. qué se tiraría si está tirar, pirañas? Me puedo uno, yo. Salve uno. No, no. No, no dejaría morir a nadie. Pero ah. salve uno. No dejaría morir a nadie. Podría yo después tener una gran piñadera arriba del bote mío, pero no. No dejaría... Bueno, pero alguien. alguien tiene que elegir para salvar ¿A Me gustaría antes, ¿A quién ¿a quién tratar de salvarlos a todos, pero antes de sacar a, a, a Bullrich le preguntaría sobre su historia política y... Y, y que me explicara un poquito esos saltos que ha dado Ajá. tan importante en su historia política. ¿no? sería condicionante la última y condicionada, digamos. Podría ser condicionada, sí. pero trataría de sacarla igual. Bueno, ah, mañana bueno. viene, le puede claro. trasladar la pregunta. Linda bienvenida para Bullrich, Claro, porque esa bueno, interpelación no eh... la veo yo en su paso con De La Rúa, en su paso en su época dura. Eh, ¿cómo, es que, ¿Cómo es que llegó hoy a donde Peronismo, está? Peronismo. Quiero, quiero entender cómo uh -huh. es que llegó hoy a donde está, ¿no? Emir, nos tenemos que ir así que la respuesta tiene que ser de medio segundo. ¿Puede ser? Sí. ¿Desdoble elecciones? Posiblemente.